el apoyo al diálogo y la paz en Venezuela. Los senadores y senadoras de la bancada del movimiento del socialismo y su político por los, los pueblos somos convencidos de la libre determinación de los pueblos. Hemos decidido a través de nuestros gobiernos progresistas ser libres y ser dueños de nuestros recursos naturales. En ese sentido, hoy hemos firmado todos los senadores y senadoras este respaldo a lo que es el apoyo al diálogo y la paz en Venezuela somos un instrumento político que cree en la revolución democrática y cultural donde las diferencias debemos resolverlas en las urnas y Venezuela siendo un estado que ha elegido un órgano electoral legalmente constituido y además a sugerencia y petición de la oposición venezolana se adelantó a las elecciones del cual fue electo el presidente actual Nicolás Maduro Moros